Bien, entonces se acaba la temporada, todo bien, todo bonito. Eh, yo llegué hasta el nivel 150. Wey, casi el 200, ¿verdad? Dios mío. Así que, como es costumbre, vamos a comenzar con lo que nos preparan para esta nueva temporada. Llegan las tarjetas perforadas a obtener puntos de experiencia de la primera vez que completes misiones individuales de cada serie de misiones completa tarjetas perforadas diarias y semanales antes de que expiren para obtener puntos de experiencia adicional aunque en un principio se ve interesante esto de incluir tarjetas para ganar experiencia se ve que es un desmadre porque ahora englobaron varias actividades o varias misiones que deben de realizarse para poder obtener experiencia. No como pues la manera en la que nos daban experiencia previamente. Que sería nada más este realizar una sola misión. Entonces, como que a ah, cabrón. A ah, cabrón. Ahora sí nos las está poniendo complicadas este este juego. Es decir, para poder ganar los primeros 17 mil puntos de experiencia. Debo de completar 5 misiones. Ay. Para poder ganar 65.000 puntos de experiencia, debo de completar una tarjeta perforada diaria. Como lo había comentado, la primer, eh, el primer requisito para poder ganar 17.000 puntos de experiencia sería completar 5 misiones en un solo día. A ver, a ver, a ver, no me están saliendo las cuentas. Entonces, cada tarjeta diaria que me dura, pues, 12, 24 horas creo, no sé... <risa> 24 horas. Estoy todavía bien de la chingada, pero bueno. Entonces tengo, según esta tarjeta diaria: 3, ah, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misiones diarias para poder ganar 65.000 puntos de experiencia. Aunque eh, cada paquete de misiones me da 17.000 puntos de experiencia. No soy matemático no mejor mejor no le hago a las matemáticas pero eso significa que aproximadamente estaría ganando unos 357 mil puntos de experiencia give it or take it, poquito más poquito menos más 65 mil por 3 eh, bueno 65 mil puntos de experiencia por 3 multiplicando por 3 entonces la cosa es que estás recibiendo bastante experiencia en lo que sería una semana pero todo parece indicar que eso significa que desafortunadamente va a ser un poquito más complicado el tratar de subir de nivel aunque claro me agrada que tenemos varias tarjetas de experiencia y tenemos varias formas o maneras de ganar puntos de experiencia no le veo ningún problema no parece que sea complicado pero eh, pues sí, sí se ve que va a ser una bronquita el tratar de, de conseguir, bueno, el tratar de el, el tratar de estar así siempre y siempre y siempre dentro de Fortnite, ¿no? Lo cual pues es obvio porque pues necesitan que la gente juegue. Y lo que en realidad importa es ¿vale la pena lo que podemos encontrar en el pase de batalla de la temporada 8 capítulo 2 de Fortnite? Como para pues invitarme a querer eh, completar mis tarjetas perforadas y ganar toda esa experiencia que los señores de Fortnite me están regalando cada vez que juego. No sé ustedes qué, qué opinen. Este. A mí sí me llamó un poquito la atención. Eh, más que nada por los personajes que están. Dentro de, de, del pase, este, algunas cosillas me interesaron, algunas cosas no tanto. Eh, siento que podría ser un poquito mejor. Este, no he tenido mi primer gameplay todavía, o sea, como se debería, eh, pero pues hasta el momento, pues, yo creo que sí se le podría, podríamos uno pensar que pues como que sí sí vale vale la pena que es lo que lo que están presentando para para esta temporada no sé ustedes qué piensen pero hasta el momento por lo que veo con respecto al poste de batalla sí me está gustando lo que estoy viendo eh, no me gusta mucho esto de las estrellas me sigue molestando un poquito pero por lo menos ya sabemos cómo va esta mecánica qué es lo que es, hemos estado haciendo para poder ganar estas estrellas espero que esté equivocado y sea sencillo conseguir eh, pues la experiencia necesaria para poder ir aumentando de nivel al parecer todo va a ser lo mismo que la temporada pasada eh, pero pues bueno ojalá ojalá no, no se vuelva algo algo pesado y pues nos invite a seguir jugando el juego, ¿no? Me molesta un poco Fabio Quindulce, está un poquito raro, ¿no creen? ¿A ustedes qué les pareció? Necesito saber sus, sus opiniones. ¿Les gustó lo que ven en el pase de batalla? ¿Sí? ¿No? ¿Van a comprarlo? ¿Ya lo compraron? ¿Qué onda? ¿Qué dice? Que por cierto, me gustó bastante eso del personaje de colores eh, Cambiar de colores y todo eso Está padre, está interesante, ¿eh? me llamó la atención Entonces pues por eso tal vez sí, sí me, me arriesgaría a meterme a, a jugar como loco el Fortnite para, para conseguir todas las pinturas y todos los estilos del personaje Pero pues, pues, pues, pues, pues pues también tengo Destiny y también tengo este que cumplir mi deber con la galaxia. <risa> Pero al menos sí, sí. La neta sí me llamó la atención esto. No sé. Tal vez sí me compraría el pase de batalla.